Vámonos, te presentamos. A continuación, te presentamos el tema que nos dice la cumbia del bolero 2023. Aquí va. Soy el bolero. Soy el bolero, soy el bolero. Sí, no toco la de, la de las No paso por las muñecas. Un tema nuevo. No eres muñecas. Y cuando me estoy volcando, te enseñan que es el polero, el polero, 2023, Desde la ciudad de Puebla, Desde la ciudad de Puebla. Ah. Un tema de estreno, tema de estreno. El bolero, el bolero. Por más que yo le callaba, no pude caerme en mí. Porque me pasaba escapo, tampoco que hayas venido. Se es un 45 revoluciones. Flamas. Vampiro, records. Vampiro records, la buquermanía, es de Chester, es de Chester. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El bolero, el bolero, 2023. 2023. todos son y 83 son ochenta y tres. no San que Potosí sí. Mi mouse. Vámonos, vámonos, César Fraustoso en Puebla. A mis amigos desde Zacanclan de las manzanas. Las manzanas. Inflamas, en Chicago. Chicago. Ahí va. Ahí va. Soy un es el estreno. Soy un bonero, soy un... Es un tema de estreno. Es un tema de estreno. de estreno. Es un Paso por las hombres, porque hay mujeres bonitas Es cuando me estoy los enseñan que niños, los por eso no soy niños, padre, las bodas que están niños, con estas los niños, los niños, bueno van enseñando. Cumbiambero, San Luis Potosí, y el saludo. Para el marrano de la cumbia. Ese que la sube limpias todas. El marrano de la cumbia. Que suba esta, que suba esta, permítame tu lugar. Ya se, va el tema. ya se va el tema. Ya se va el bolero. Agoniza, agoniza. Bolero, bolero 2023. Un estreno para todos ustedes.